Hola, soy Chaspe de Noche Promoción y hoy en un tutorial especial vamos a enseñar a usar esta pantallita que es una cosa hermosa y muy genial para tu proyecto. Esta pantalla es all-LED, es muy fácil de utilizar, muy sencilla y se puede usar tanto con SP82, 32, Arduino, Leonardo, uno, cualquier que tú tengas a la mano. Y hoy te voy a mostrar lo más fundamental de cómo utilizarla desde dibujitos, imágenes, líneas, texto y todo lo necesario para poder trabajarla y sacarla. Yo en esta pantalla la pido usar para proyectos en el futuro, por lo cual... Este video lo usaré mucho referencia en mis tutoriales. Sin nada más que decir, démosle Como siempre los diagramas y, y información lo va en la descripción. Esta pantalla, como mencioné, es una pantalla muy pequeña y muy genial para poder utilizar. Lo genial de ella es que es relativamente económica. En un montón de marketplaces o tiendas la puede encontrar a muy buen precio. Desde mi punto de vista, solo utiliza dos pines, ni es que solo usa dos pequeños um, jumper. Esta pantalla utiliza solo dos pines para poder controlarla. Usamos, usamos I cuadrado C. Los genial de esta pantalla que hay diferentes tamaños y diferentes colores. La que yo tengo personalmente trae dos secciones: una amarilla y una, una azul, ¿verdad? Una amarilla y una azul. La que yo tengo específicamente tiene un pequeño cuadrito atrás que te permite cambiar la dirección. Si ven este de acá, hay un pequeño lugar ahí que dice ahí la dirección que tú lo puedes cambiar. Dirección I cuadrado C. ¿Qué son esas cosas? ¿Cómo se come I cuadrado C? I cuadrado C es algo muy genial. No, esta pantallita es y cuadrado C vamos a usar dos pines para utilizarla. y por qué me gusta tanto que sea i cuadrado C y cuadrado C te permite tener un maestro que va a ser en nuestro caso el arduino y hasta 128 esclavos mientras que podemos conectar en este caso la pantallita con los dos cables acá y podemos usar otros sensores como esto que tengo aquí conmigo un MCU. este te ayuda a saber dónde está el polo norte al campo en la dirección de la caída un acelerómetro y también un compás para saber también el giro este de acá este permite ver el color y también gestos y ¿sí? yo pongo las manos y esa sí bueno si a la izquierda a la derecha derecha abajo y va para abajo y este último que tengo acá estos tres sensores los que tengo acá tendría, si fuera otro tipo de comunicación tuve que utilizar seis ocho nueve pines para hacer todo esto que ¿okay? aquí los mismos 1 dos y 3. Se conecta con, lo con los mismos cables ni Mira que nosotros necesitamos vol voltaje obviamente A negativo y positivo GND y VCC Y a los mismos dos cables de, de I2C Se conectan los tres Cada uno tiene una dirección diferente La dirección está expresada en hexadecimal Digamos este podría ser Esta de aquí es la 01 Esta de aquí es la 04 Y esta de aquí es la 0F Tres números ¿verdad? Yo para controlarlos cada uno individualmente tengo que decirle a uno Mira, quiero controlar este, este o este Y le mando una dirección Por lo que es genial que esta pantalla sea I2C Y en la que yo tengo específicamente Una asistencia para usar una dirección o la otra Cuando usen esta pantalla Revisen cuál dirección tienen También hay códigos para poder buscar Las direcciones de la memoria que tienen estas pantallas Y también se los voy a en la descripción Para poder encontrar cuál dirección utiliza En su arreglo I2C La conexión para todos se la voy a dar en la descripción Aquí voy a mostrar ahorita las más normales que serían tal vez con la Arduino 1 Para Arduino 1 usamos voltaje y tierra de la Arduino. Y la pantalla se puede controlar a 5 voltios como a 3.3. Yo voy a mostrar en el circuito ambas funcionando ahora. Porque ustedes pueden ver que fue de manera igual. Y el código es similar sin importar cuál plataforma estemos estemos. Utilizamos SCA y SCL que ese es el clock y la señal para controlarla. Lo conectamos al A4 y A5. Tomen en cuenta que, depende de cada Arduino, puede cambiar los pines en el cual tenemos conectado en la pantalla. Si nos vamos a la Arduino Mega, que es un poquito diferente a la Arduino 1, en este usamos el pin 21 y 20. Y si usamos el sp 8266 usamos otros pines. Que también casi todos los pinouts o toda la información de documentación dice quién es cada uno: CLC y SCA. Y ahí sí pueden saber más o menos en cuál conectarlo en su circuito. Igual aquí pueden ver la conexión con el SP-82 y aquí abajo con el SP-32. Yo tengo conectado ahorita con un SP32. Aquí te estoy mostrando que estamos usando un SP32 para usar con la pantalla. Si no, las conexiones y el circuito será igual En este caso estoy usando la pantalla con 3.3 voltios. Puedo hacerlo también con 5, creo yo, pero para que el control sea más fácil y que usemos más energía con el sp estamos usando 3.3. Sin importar cuál esté usando, un SP82 32, va a poder hacerlo. El diagrama se lo voy a dar en la descripción. De aquí para adelante voy a empezar a hacer los demos. Voy a usar Arduino 1 para poder mostrarles y voy a ir mostrando parte por parte. Los códigos se los voy a dar en la descripción. Va a ser múltiples códigos como mostrando cada uno de los segmentos como se utiliza lo primero que vamos a hacer es instalar las librerías hay que tener dos librerías para poder utilizar esta pantalla específica que una es la de Adafruit y otra es la propia librería para ella misma podemos irnos para buscar librerías en el red unido de ID, a programas incluir librería, gestor de librerías vamos a usar adafruit Library que es una librería especial que sirve es para hacer cosas gráficas aquí la pueden ver y el creador para que tengan en cuenta es de Adafruit yo la tengo instalada, puedo tengo instalarla. Esta librería es la encargada de hacer todas las cosas gráficas y la otra librería es una implementación para esta pantalla específica. Lo que vamos a ver ahorita, pues puede servir este conocimiento en otras pantallas similares que usen también la librería BASIC de Adafruit. La otra librería que vamos a utilizar es Adafruit SSD130. Y ese número tan raro que es, es el driver o el circuito que viene en la parte de atrás de la pantallita esta. La pantalla por sí misma, no, es, no hay forma de poder controlarla. Por lo cual, nosotros lo que hacemos es que a ella estamos controlando extra O estamos intentando controlarla a ella usando este driver. Otras pantallas pueden ser mismo driver y puede ser más grande o más pequeñas depende de lo que tengamos Después de instalar las librerías, recuerden que necesitamos la dirección en cual estamos utilizando el pinber Si ven en la parte de atrás, pueden ver que dice que hay dos direcciones posibles. 0.30 y 0.30C. Esas es direcciones de memoria que vamos a usar con I2C. Podemos mover esta resistencia del, del centro a la izquierda, al centro a la derecha, desoldándola y soldándola de nuevo para poder cambiar la dirección. Esto nos puede servir para tener dos pantallas, sí, dos pantallas en vez de una. O podemos también hacerlo para poder, tenemos otro componente que usa la misma dirección, digamos, tenemos otra cosa que usa 3C como dirección, podemos moverla para poder utilizarla en otro, ¿verdad? Esto lo pueden hacer perfectamente. Yo voy a usar la que está aquí. Si no encuentran, en la descripción van a encontrar un código para poder encontrar cuál es la dirección, si es que no está. O podemos usar las más comunes que también existen Voy a correr el código base o el código más básico Para poder entender cómo funciona la pantalla y cómo echar la, la librería que necesitamos son las para i cuadrado c y agregamos también la librería de Adafruit Que le dije que es la genérica que podemos usar para otros proyectos incluimos la librería específica para la pantalla que estamos usando nosotros Que es esta que tenemos aquí Tenemos que crear unas cuantas variables que vamos a usar en el futuro Para diferentes partes de nuestro proyecto Y entre estas variables tenemos Cuánto es el ancho de la pantalla Cuánto es el alto Podemos nosotros definir esta como un int, un entero, pero para poder gastar memoria y también usarla en otros lugares cuando estamos declarando variables o proyectos, vamos a dejarlo como una definición. La definición nos permite poder crear una variable que se va a, a utilizar y no se va a guardar como, una, como un lugar de memoria. Solo va a ser como, mira usamos esto y cuando está compilando el código se va a aparecer esa variable, no va a ser utilizada. En otro video voy a explicar si quieren que es una definición, también lo voy a en la descripción. Dijimos el ancho de la pantalla, el alto de la pantalla, la dirección. Y este tiene que poner ustedes cuál es su dirección de su pantalla que tienen ustedes. Buscar aquí en la pantalla cuáles son los más utilizados, porque quiero probar algunos de esos. Y si no, tiene que poner un buscador, ¿verdad? Y si su pantalla tiene un pin para setear, como ven, en la mía solo tengo cuatro pines, 1, 3, cuatro. Por lo cual yo no tengo un pin para poder reiniciar la pantalla físicamente. Algunas aún lo traían aparentemente, pero casi todo ya no lo uso. Por lo cual vamos a poner que la dirección de reiniciar sea menos uno. Su pantalla tiene un botón de reiniciar o un pin, un jumper que se puede conectar. Pongan ahí el jumper en el cual conectaron con su Arduino. Creamos un objeto pantalla que casi todos le llaman display en español en inglés. Yo le he puesto pantalla pero aquí, mi, mi tutorial está en español. Creamos un objeto Adafruit-SSD1306 que es para poder crear la pantalla. Podemos la pantalla. Usted puede poner cualquier nombre de pantalla que quiera. Si tienen dos pantallas o tres, pueden poner la pantalla 1, pantalla 2, LCD, o led como ustedes deseen, yo después tengo en este momento pantalla, hay que pasar unos cuantos parámetros, hay que pasar el ancho de la pantalla y el alto de la pantalla, después la comunicación serial para usar i 2 C y le decimos cuál es el pin reiniciado, como le pusimos arriba es menos uno porque no tenemos un pin de reinicio en este modo físico, veamos cómo es el setup o el arranque para iniciar la pantalla y confirmar que está correctamente conectada y la encuentra, le damos pantalla punto begin, le ponemos si el voltaje es interno o el voltaje es externo. Cada vez siempre vamos a con voltaje interno. ni Niña que el voltaje viene del mismo arduino. ¿Y cuál es la dirección de la pantalla? ¿Cuál es el lugar donde se encuentra la pantalla para utilizarla? Si esta función devuelve un false o negativo. Niña que no encontró la pantalla. Algo malo pasó. No encontró la pantalla. Algo malo pasó. Nos va a mandar un mensaje de error. Donde va a decir la pantalla no se encuentra. Y va a quedar en este ciclo infinito. Niña que se va a quedar ahí pausada. pues no puede seguir. Uno puede aparear el código para poder revisar que en la pantalla, manda un mensaje de error, empieza a pillar, o simplemente siga, pero sin pantalla ahora. Y después actualizamos la pantalla. La pantalla no te podemos estar dibujando, sino dibujante dibujo extra, pero cada toca actualizar o decir, mira, dibuja. Si solo dibujamos al principio, sin nada más, vemos la pantalla, ahorita que subís el código, muestra el logo de Artfruit, porque como es la libre de le pone como ejemplo o demo el logo de Artfruit. Mira que yo tengo que mostrar el logo de Artfruit cada vez que entiendo una pantalla. No. Si ustedes inician la pantalla y dibujan algo en un solo, van a quitar eso de tener que ver el logo de esta compañía. También podemos ver más adelante cómo poner imágenes en otras pantallitas para poder mostrar la verdad. Les voy a mostrar los ejemplos más base del todo el sistema de, de coordenadas de la pantallita. En mi caso, la pantalla tiene 128 píxeles de ancho por 64. Si ustedes usted han jugado matemáticas, jugado matemática, han sufrido matemáticas con mi compañera acá que ha, so, ha llorado. Se recuerdan que el plano tenemos unas coordenadas que tenemos 0,0 en el centro, verdad. Positivo es hacia arriba y negativo hacia abajo en y y en x positivo es a la derecha y negativo es a la izquierda. Todo bien hasta ahí. En dibujos casi siempre se usa la y o la Y en inverso, y ya que positivo es hacia abajo y negativo es hacia arriba. Y otro que hemos bajar 10 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí sería 10 en Y, que es 10 hacia abajo. Y si quisiéramos uh, movernos en X, es como normalmente, a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digamos por acá. Esta sería la coordenada 10,10. 10. Es igual que en un plano cartesiano normal, solo que la Y está invertida. Acá en todos los programas de dibujo, digamos, processing, los videojuegos, los planos están invertidos hacia abajo, ¿verdad? Porque la, la coordenada inicial, el 0,0 se encuentra aquí arriba. Aquí es 0,0. Esta pantalla tengo yo 128 espacios para poder yo dibujar, ¿verdad? Y si empezamos de cero, la última coordenada disponible es 127. No tengo 127 y como tengo uno menos, tenía 63 acá. 63 por 127 para poder dibujar yo la pantalla. Si yo escojo un píxel, ahí va a empezar a dibujar lo que yo desee. Ya sea un cuadrado, una línea, un texto o lo que me sirva para mí. Voy a empezar a mostrarles a ustedes algunas de las figuras básicas. Y cómo se dibujan ellas y cómo se utilizan. Acabo de darme cuenta que no sé cómo hacerlo. No, no, no cómo explicar. Y no tenemos que mostrar la pantallita ya y mostrar aquí el dibujo. Y el mismo celular es para ambas cosas. Primero que voy a hacer es borrar la pantalla con Display Clear Display. Digo dónde quiero dibujar. En este caso voy a poner en el mero centro, ancho la pantalla entre dos y alto la pantalla entre dos. Y le pongo el color que es blanco. Ya les mostraré cómo podemos usar múltiples colores en el siguiente ejemplo. Le doy display para mostrar, si no doy display, se lo dibujo, pero nunca se lo enseño a nadie Y le voy a dar un pequeño delay porque voy a mostrar diferentes cosas una después de la otra Voy a subir el código Yo iba a decir, se alcanza a ver esto <risa> Ese puntito Yo sé que el puntito apenas se ve, pero para algunas figuras que no están automatizadas Tal vez sea bueno hacer un puntito, verdad En este caso, como dije, el puntito está justo a la mitad No, hemos ahorita dibujado un punto acá Le dimos a la coordenada X y Y y lo hemos puesto en el puro mero centro Hemos hecho el ancho entre 2 y el alto entre 2. por lo cual pueden ver aquí que hemos hecho alto y alto. Ahora veamos cómo dibujar una línea. Ahorita he hecho una línea que va de una esquina a la otra esquina. Pueden ver acá que he puesto yo el punto inicial X, he puesto el punto inicial x, Y 0,0. Y lo he mandado hasta el ancho al alto. Y le quité un pincel porque como está fuera del área, para que se vea bien cuando dibujo correctamente. Eso es como si estuviera haciendo acá. Me traes ahí. El, el, el, hubiéramos dibujado de esta punta a esta punta acá para un cuadrado lo mismo, voy a limpiar la pantalla en este caso y voy a dibujar el cuadrado, le doy la posición XY de donde inicia y el ancho y el alto del, del cuadrado y también le voy a decir el coloco cual quiero dibujarlo después lo muestro y ya tengo el cuadrado ahí está el cuadrado, ahora tengo un pequeño cuadrado que sea muy bonito y lo hemos puesto en la coordenada 20-20 y tiene un 30 de alto y 30 de ancho es como si hubiéramos dibujado aquí, 30, 30, porque como negativo hacia, hacia abajo, y ponemos el cuadrado. Ahora el problema es que este cuadrado está bonito, pero a veces queremos nosotros poner un fondo y creemos, sería bonito poder rellenarlo, ¿verdad? Podemos hacer otro cuadrado dentro de este cuadrado, y otro cuadrado de este cuadrado, y sucesivamente para poder rellenarlo, ¿verdad? Pero hay funciones internas al código que podemos utilizar para poder hacer eso también. Aquí pueden ver el mismo cuadrado, pero en este caso lo he puesto con colores. Para eso ponemos Fill Rec. Rectángulo rellenado La función normal es Draw Rec Dibujar cuadrado Draw Line para dibujar una línea Y Draw Pixel para dibujar Como supondrán un pixel ¿Qué pasa? Que queremos dibujar un cuadrado Pero queremos hacer un poquito Como la, las orillitas como redondeadas Que sea más fino, ¿verdad? Lo que ha dijo que le tardó Un montón de días Cuando empezó a crear la Mac verdad. Vamos a subir este código Y veremos un cuadrado Que lo mismo tiene X y Y El ancho y el alto ¿Y cuántos píxeles es el radio del rectángulo? Ahí también. En El mismo rectángulo, pero con un pequeño bordeadito. Y también existe la función de la cual también podemos nosotros dibujar el rectángulo. Y también relleno. Casi todas las funciones que tienen relleno incluyen la palabra fill o rellenar. Y lo mismo tiene los mismos valores, ¿verdad? Somos este código. Ahí tenemos el mismo rectángulo. Hoy relleno con el color que hemos cogido, que es blanco, ¿verdad? La pantalla tiene un, color, un solo color. Igual podemos hacer las mismas funciones con círculos. Vamos a dibujar un círculo en el cual ponemos la coordenada X y Y y el tamaño o el, el diámetro del círculo, del radio del círculo. poner también Vamos a mostrar los dos, el círculo normal y el círculo relleno. Este código va a estar en la descripción. Ahí está el círculo y el círculo relleno. Dibujemos un triángulo. Un triángulo es un poquito más complejo, porque como son tres lados, tres puntos para poder terminarlo. Igual se puede hacer un, un triángulo utilizando el relleno. ¿verdad? Las dos funciones son igual, draw triángulo y draw triángulo fill triángulo. Necesitamos punto 1, punto 2 y punto 3. Sería x y 1 x, y 2 y cuando terminamos el triángulo se cierra. No necesitamos solamente dibujar un triángulo rectángulo, Podemos dibujar un triángulo también isóceles un triángulo que Se sea todo feito aquí. Vamos a hacer diferentes formas de triángulo. Siempre tenemos que coger los puntos en los cuales queremos utilizar como los, las coordenadas. Y podemos hacer relleno o normal. Pero es un video más adelante. Ahí tengo un triángulo normal y un triángulo con, re, con relleno. Hola, soy Chepe del Futuro y este video tuvimos que partirlo en dos partes porque queremos explicar todo de manera correcta y bien precisa. Vamos a poner la segunda parte en la descripción, en la tarjeta arriba y en la pantalla final que ya vas a ver. Ahí vamos a ver cómo usar colores, cómo usar texto y otra cosa bien importante. Esta pantalla es genial y se merece tener dos videos bien explicados de todo para el futuro. Nos vemos en la segunda parte.